Bueno, ante todo, quisiera agradecer a la Universidad Francisco de Victoria y en especial a Sonia Sánchez por haberme invitado a ofrecer mi testimonio sobre mis vivencias en la Shoah. Tratándose de un relato personal, me parece obligado presentarme en más detalle. Mi nombre Roda. Roda. Se debe a que tengo la nacionalidad norteamericana el país que nos acogió en Filadelfia cuando éramos refugiados apátridas al terminar nuestra odisea infernal. También poseo la nacionalidad israelí, eh, ya que ahí emigré poco después de graduarme del instituto de high school cuando el país solo tenía 12 años. Ahí continué mis estudios universitarios y después, por matrimonio y ahora hijos y nietos, llevo varias décadas residiendo en Madrid, ya a caballo entre España e Israel. Hoy les voy a hablar de mi primera década de vida, que ahora me parece un mal sueño. Mi madre procedía de una familia jasídica, religiosa, cuyos antepasados llevaban siete siglos en Polonia viviendo en Konstantinov un pueblo de mayoría judía y de habla yiddish en la región de Biala Porlaska, próximo a la frontera eh, con Bielorrusia. En los años 30, con la tardía industrialización mi madre, como casi todos los jóvenes, se marchó a la gran ciudad, a Varsovia, donde conoció a mi padre, procedente de una familia de libre pensadores. Al casarse, se instalaron en el barrio judío, que ya entonces era un gueto, no un gueto alemán, era un gueto polaco y no era amurallado pero bajo un gobierno polaco que no permitía emplear a judíos ni como funcionarios, ni en la empresa privada. Ahí nací yo, poco antes de la invasión de los nazis alemanes, que convirtieron a ese gueto en un sobrepoblado infierno. La invasión de Polonia por los nazis alemanes el 1 de septiembre del 39, pilló a mi madre y a mí, siendo todavía un bebé, durante una afortunada visita al pueblo de mis abuelos maternos. Mientras mi padre, quien trabajaba como profesor de ruso, y sobre todo de Esperanto, se quedó atrapado en el gueto. El tiempo que quedamos bajo la ocupación y los ataques nazis fue determinado por los días que tardó mi padre en venir caminando bajo bombardeos los 156 kilómetros de Varsovia aviado por Lasca. Al llegar, insistió que abandonáramos Polonia. Mis abuelos, personas devotas, no querían marcharse. Preferían que fuera de ellos lo que Dios quisiera. Así todo, mi abuelo contrató a un campesino conocido suyo para que nos llevara al otro lado de la frontera con Bielorrusia en su carro de heno. Con mucha suerte logramos evadirnos de las garras de asesinas de los nazis alemanes. De todo esto lo supe años más tarde a través de mi madre. Pertenezco, por tanto, a esa generación de niños judíos nacidos en Europa en la década de los años 30 y hasta 45, no sé el año, de los cuales un millón y medio fue asesinado con saña y total intencionalidad. Esa intención de exterminar de la especie humana a todo un pueblo es lo que diferencia el holocausto judío de cualquier otro genocidio, por horrible que haya sido. Los niños que nos salvamos en un porcentaje muy pequeño aún podemos relatar nuestras vivencias. Tras nuestra entrada clandestina en Bielorrusia, nos instalamos en la ciudad de Gómez, al parecer lo más alejado posible de la frontera con Polonia. Ahí vivimos en una casa, en un bosque, hasta que los alemanes bombardearon también esta ciudad. Como he sabido después, como he sabido después era la Operación Barbarroja, cuando los alemanes traicionaron su pacto de no agresión con la Unión Soviética, en el julio de 41, recuerdo muy bien aquellos bombardeos y sirenas, así como también el terrible miedo que sentí cuando mi padre, conmigo en brazos, corrió junto a mi madre a meternos en el refugio. Esto fue el comienzo de mi memoria. Fue entonces en el refugio de Gómez, cuando los soviets descubrieron nuestra entrada ilegal a la Unión Soviética, al no disponer de pasaporte ruso. En el acto, mi padre se alistó en el Ejército Rojo, pese a tener ciudadanía polaca, para luchar contra los nazis y tal vez para que fuera algo más leve el castigo de mi madre y mío. En cualquier caso, nuestra condena fue la deportación a Siberia. Nos despedimos allí mismo. A nosotros nos introdujeron en un tren de ganado que, en un larguísimo viaje, nos llevó a una comuna urbana para mujeres delincuentes en la ciudad siberiana de Tomsk. Permanecimos en Siberia tres años indescriptiblemente duros, pasando hambre y frío, donde mi madre trabajaba por una ración de pan para ambas mientras me dejaba en una guardería. En realidad, mi historia es la de mi madre y su lucha por sacarnos adelante en aquellas severas condiciones. Y por si ella sufriera poco ahí, en Tomsk recibimos además el telegrama del gobierno soviético de que mi padre había caído en el frente. Fuimos liberados de Siberia. Creo que gracias a la amnistía general que el gobierno polaco en el exilio londinense consiguió para todos los deportados polacos pero también pudo haber sido porque necesitaban el trabajo esclavo de mi madre en otro lugar. Porque de Tomsk, en otro tren de ganado, nos enviaron a Ucrania, a un pueblo perdido en el Krasnodarsky Krai. Ahí aún le esperaban a mi madre dos años de agotadores trabajos, esta vez agrícolas, y a mí la primera entrada a un colegio. Fue en ese pueblo donde hice el primero y segundo curso de la escuela primaria. Como era eh, única niña judía, recibí una buena dosis de palizas, mientras me gritaban paseva y Asudovka», sucia judía. En ese mismo pueblo, ucraniano, que ahora es Rusia, eh, el final, eh, celebramos el final de la guerra, en 45. Poco después, las autoridades rusas anunciaron la repatriación de todos los judíos polacos. Nos metieron en otro tren de ganado que, tras un eterno viaje, nos devolvió a nuestra Polonia natal. Nos dejaron en Skorzelec, en la Baja Silesia, ciudad cuyo nombre en alemán era Görlitz. Al descender del tren, vimos que nos hallábamos en una ciudad bombardeada y vacía, completamente abandonada por sus habitantes. Resultó que durante la guerra había sido poblada por alemanes y estos, al ser derrotados, huyeron con lo opuesto. Caminamos todos los repatriados entre las ruinas en busca de edificios que se hallaban entera o parcialmente en pie. Los grupos iban subiendo las escaleras de las casas e instalándose en los pisos vacíos mi madre y yo terminamos en una guardilla, amueblada con una cama, una mesa junto a la ventana, cubierta con, con un mantel y varios armarios repletos tanto de la cocina como de lo, los roperos. A mí, con siete años, me pareció un palacio, ya que nunca había visto una vivienda normal. Los niños y también no pocos adultos, con una desconocida sensación de libertad y alegría, pasamos los <coughs> primeros días rebuscando entre los escombros. Encontrábamos juguetes, ropa para disfrazarnos y hasta recuerdo un escritorio tumbado con cajoncitos secretos lleno de grandes fajos de billetes. Nuestras madres nos dejaron utilizarlos para los juegos, al haber sido cambiada la moneda. En mi memoria quedaron grabados aquellos días como los más divertidos de mi infancia, pero desgraciadamente fueron solo eso, días contados. Palatinamente la ciudad se iba poblando tanto por polacos, no judíos, como por personas escuálidas que llegaban a del vecino campo de concentración en las afueras de Görlitz, en el que también estuvo encerrado el gran compositor francés Olivier Messiaen. Como resumen, en este mapa se puede contemplar el largo recorrido de mi odisea eh, que acabo de descubrir hasta el final de la guerra. Una mañana mi madre me avisó, de pronto, de que ya no debíamos salir a la calle. Varios judíos habían sido apaleados por pandillas de jóvenes polacos, un hecho que se repetía a diario. Como poco al salir se corría el riesgo de ser apedreado. A partir de ese día, refugiados en la casa, aún recuerdo cómo nos arrimábamos a la ventana Asustadas, de nuevo hambrientas, pues volvió a faltar la comida y sin saber cómo iba a terminar aquel encierro. Recuerdo que mi madre me dijo que en Siberia al menos recibíamos nuestra ración de pan. Ignorábamos entonces, y esto es historia, que las palizas no eran lo peor que sucedía en el país y que tres masacres extremas tuvieron lugar en la Polonia de la posguerra, en Cheshov en junio del 45, en Cracovia en agosto del mismo año, y la más conocida, la de Kilche, en julio del 46. Se calcula, cito al investigador David Bankier, que entre 1.500 a 2.000 supervivientes perdieron sus vidas en la ola de asesinatos colectivos e individuales que recorrió Polonia entre 45 y 47. En una de, de aquellas angustiosas noches, oímos a unos hombres de habla yides llamar a las puertas de todos los pisos. Nos apremiaron a vestirnos y recoger nuestros bártulos, prometieron llevarnos a un lugar más seguro. Les obedecimos y salimos andando en la oscuridad hacia un edificio muy grande, que en su día tal vez habría sido un hospital, donde ya estaban reunidos muchos de los supervivientes repatriados. Aquellos hombres eran los brigadistas, judíos palestinos a quienes Churchill había permitido formar The Jewish Brigade e incorporarse en Europa a la lucha contra los nazis alemanes, bajo bandera británica. Acabada la guerra, David Ben Gurion, encabezando la agencia judía, les dio órdenes de permanecer en Europa con el fin de ayudar a los supervivientes y muy especialmente de localizar y recoger a los niños ocultos. En nuestro nuevo y enorme hogar, al que denominaron kibutz, nos repartieron las tareas. Mientras unos atendían a la cocina y comedor común, otros trabajaban en diversos talleres, entre ellos el taller de costura, Ahí a partir de mantas militares, nos confeccionaron abrigos. Los niños de todas las edades debíamos dormir en una sala grande que llamaron Beit Ladim, en hebreo, casa de los niños, en la cual no pasé ni una noche. Estaba muy apegada a mi madre después de todo lo que habíamos pasado juntas y enseguida encontré donde dormía para unirme a ella. De día jugábamos los niños en el jardín y recuerdo que mi madre, que trabajaba en la cocina, mientras pelaba ahí las patatas, me sentaba a su lado y me enseñaba el alefbet, el alfabeto hebreo, ya que hasta entonces solo conocía el ruso, el cirílico, aunque entre nosotras siempre hablábamos el Yiddish. De este kibbutz situado en Skozolets, en realidad una fortaleza contra la violencia polaca, de la cual ya no salimos, guardo un grato recuerdo de haber celebrado mi primer seder Pesach, la cena de Pascua, en una gran mesa en forma de U, en una sala abarrotada de gente, donde escuché por primera vez el relato bíblico de la milagrosa salida de Egipto, del paso de nuestros antepasados de la esclavitud a la libertad. Y descubrí, con orgullo, que ser judía era algo más que ser la parcivo y como tantas veces me habían llamado. Mi madre, como es lógico, deseaba visitar su pueblo natal, su para conocer la suerte que habían corrido sus padres y demás familia, Pidió a los brigadistas que le posibilitaran la visita a su Constantino en Viala Puetlaska, del que tanto me había hablado. Pero ellos se lo prohibieron tajantemente, advirtiéndole que arriesgaría su vida y la mía. Cuan, en cuanto al sino de su familia, le hicieron saber que todos los judíos de aquella región habían sido transportados por los alemanes al campo de exterminio de Treblinka. Nunca olvidaré su llanto desconsolado, cuyo causa no entendí entonces. Bastante más tarde supe lo que significaba Treblinka, y que se hallaba a mitad de camino entre el pueblo natal de mi madre y la Varsovia de mi padre, de modo que ahí asesinaron no solo toda mi familia materna, sino también la paterna. El objetivo principal de nuestra estancia en ese kibbutz era preparar la fuga de Polonia. Cierto día, mi madre me anunció que, efectivamente, íbamos a huir de Polonia. Nos dijeron que sería una travesía peligrosa, ya que, siendo indocumentados, eh, las fronteras europeas estaban cerradas para nosotros. Los brigadistas se comprometieron a llevar a los niños en condiciones algo más seguras. Para eso exigieron que nos separáramos. Tras llantos y protestas, accedí a la separación por temor a quedarnos en la peligrosa Polonia. Nos trasladaron a los niños a una especie de campamento de verano, donde permanecíamos unas semanas, todavía en Polonia, mientras iban trayendo más niños de los que sobrevivieron ocultos. La salida en sí se llevó a cabo bajo el mando del movimiento Brija, huida en hebreo, fundado por partisanos judíos de Vilna, como Abba Kovner, junto con combatientes del gueto de Varsovia. La organización misma de la fuga estuvo a cargo de los brigadistas, y se sabe que en aquella época consiguieron movilizar alrededor eh, ah, eh, de un cuarto de millón o más de supervivientes en la mayor oleada migratoria producida desde el este de Europa al centro. y todo ella de forma clandestina. Las autoridades polacas se limitaron a hacer la vista gorda ante esa emigración de sus ciudadanos judíos. Pero una vez fuera del país, fue nuestro propio país natal que nos convirtió en un colectivo de desplazados, indocumentados, ilegales, apátridas, poco menos que los delincuentes de Europa. Los niños fuimos introducidos desde el campamento en camiones cubiertos británicos de los que los brigadistas aún disponían. Y viajando, viajando de noche, cruzamos fronteras e hicimos paradas en varios países, como Hungría y Rumanía, en los cuales permanecíamos a veces durante días o semanas ocultos en los más oscuros e inhóspitos rincones. Solo vimos la luz del día al llegar a Praga. No estoy en esta foto, pero así llegamos a Praga. El único país que permitió que entráramos legalmente, aunque solo de paso. Ahí, en un cómodo edificio, la pasamos muy bien jugando libremente en la nieve. Por ese cambio de estación, sé que desde nuestra salida de Polonia a, alrededor de la Pasca, Pascua primaveral hasta las nieves de Praga, la duración de nuestro viaje debió de ser casi, de ser casi un año. Y todavía nos quedaba permanecer en el último escondrijo en Viena, en un edificio enorme donde dormíamos los niños en el suelo de un sótano en el cual las ratas se paseaban a sus anchas. Hace poco, en un documental, Los ilegales, reconocí el edificio que resultó ser el famoso Hospital Rothschild, el único y más prestigioso Hospital Judío de Viena, del cual fue trasladado el doctor Viktor Frankl a Auschwitz. En ese momento, convertido en un descuidado y sobrepoblado centro de paso para los supervivientes. Tras una prolongada estancia en aquel lugar, llegamos finalmente a nuestro destino, donde ya no había necesidad de ocultarnos. Eran los campos DP, campos para personas desplazadas en la zona norteamericana de la Alemania ocupada. Da en el clavo la historiadora Ruth Gay en su libro A salvo entre los alemanes, cuando destaca esta ironía de las ironías que, en Europa, los judíos que se salvaron de los nazis alemanes solo estuvieran seguros en el país de sus asesinos. Tanto a mi madre como a mí, cada uno por su lado, cuando preguntábamos, nos respondían que existían pocas probabilidades de que nos volviéramos a encontrar dentro del caos de la posguerra. Personalmente, creí que nunca volvería a verla. Pero mi luchadora madre no se iba a rendir. Reunió dinero como pudo entre los vecinos del campo, campo a donde la habían trasladado desde otro sótano austríaco en la ciudad de Linz y se presentó en las oficinas de la UNRWA encargada de los refugiados. No recibió ayuda de ellos, pues ya le habían advertido que era una institución antisemita. Le aconsejaron que se dirigiera a la agencia judía en Múnich. Ahí solo pudieron darle una lista de los campos a los cuales habían llegado transportes de niños y le proveyeron de algo de dinero para pasaje y sustento. Así recorrió varios campos en busca de su hijita. Un día yo caminaba en una fila de niños que se dirigía hacia un comedor en la ciudad de Castle, cuando de pronto oí llamar mi nombre en inglés, como solo ella me llamaba. Cuando la vi, rompí filas y corrí hacia ella mientras ella corría hacia mí. Una vez que dejó de abrazarme, descubrí que los niños no habían seguido su camino, sino que nos rodearon sonrientes, alegros por mí, aunque tal vez con algo de envidia, porque la mayoría eran huérfanos. También nos rodearon los transeúntes alemanes. Casi cuatro años de mi infancia, pasé en cuatro de estos inmundos y vallados campos. Kassel, Neumann, Formwald en Alemania y Bagnoli en Nápoles, antes de embarcar hacia América. Mi madre, quien se había vuelto a casar durante el viaje, me llevó a su campo Ludendorff Caserna Neuulm, un antiguo cuartel general de la Wehrmacht. Las condiciones de vida al principio eran deplorables. Afortunadamente mejoraron mucho después de que visitó 30 campos el enviado espe especial del presidente Truman, Earl G. Harrison. Antigua Comisario de Inmigración. Sus denuncias sobre el hacinamiento infrahumano de los supervivientes y el comportamiento del ejército americano encargado de los campos influyeron en mejorar nuestra vida y nos proporcionaron mayor libertad. Nuestra estancia prolongada Fue en Noyulm, antiguo comi ah. eh, me salte. Ahí fu fundaron un colegio para los pocos niños que habían sobrevivido, la mayoría en Rusia. Y allí proseguí mi escolarización, ya en tercero de primaria, esta vez en yiddish, con el hebreo como asignatura principal. Además, se crearon muchos talleres e instituciones culturales y se ocuparon también de nuestra salud. Eh, no obstante, las lamentables condiciones físicas de vida no fueron lo peor de esos campos. En mi memoria, los momentos más dolorosos surgían durante las noches. No se podía dormir. Eran sitios diáfanos y me despertaban los gritos de alguna que otra pesadilla, una voz relatando los horrores que había vivido. Se oían sollozos, discusiones, voces de la desesperación, que emergían desde la oscuridad. En realidad, el auténtico testimonio que podemos dar quienes pasamos por los campos de personas desplazadas es el del terrible sufrimiento que dejaron tras ellos los asesinos, aquella densa concentración de dolor. Sabíamos que ningún país quería acogernos. Nos veían como personas rotas y traumatizadas. Tal vez tenían razón, pero subestimaron la capacidad de rebote tras el sufrimiento extremo. Sobre todo cuando llegó a nuestro conocimiento que había posibilidad de que se consiguiera un país propio en la tierra de nuestros antepasados. La lucha por ese país nos devolvió las ganas de superar el pasado y la esperanza de poder cambiar nuestra bimilenaria bimilenar, historia de indefensión ante las persecuciones y matanzas. Ya no nos importaba tanto que los países de Europa no quisieran acogernos porque no confiábamos en que hubiesen cambiado. Intuíamos que el viejo antisemitismo volvería. Solo nos sentiríamos seguros en un país propio. Y así lo hicimos saber a las delegaciones de la recién creada ONU que visitaron varias veces nuestro campo. Todos salíamos en masa a recibirlos, tras haber rellenado formularios declarando nuestra determinación en trasladarnos solo a Palestina. Los niños también estábamos involucrados, ya que lo debatíamos en la clase y además cada vez elegían alguna chiquilla para presentarles flores. También recuerdo cómo se vivió en Noyum la votación que tuvo lugar en la ONU el 29 de noviembre del 47 para la Partición de Palestina. La seguimos alrededor de una pequeña radio en una abarrotada sala que formaba parte del colegio. La tensión se palpaba en el aire. Comenzó la votación. Con cada yes hubo expresión de alegría. Pero al llegar los resultados finales de la votación, con 33 países al favor... del establecimiento de un Estado para el pueblo judío, entre ellos en el mismo bando de Eliex, yes, Rusia y Estados Unidos, ya en plena Guerra Fría, y con solo 13 votos en contra, un extraño silencio volvió a la sala. Miré a mi alrededor y descubrí que muchos de los adultos estaban llorando. Años más tarde comprendí que en aquel momento sentimos que finalmente, tarde y a un alto precio, los países del mundo habían hecho justicia a nuestro sufrido pueblo. Y ahora debemos luchar para que no se pretendan echarse atrás cuestionando nuestra legitimidad. Muchas gracias.